Amo yon tlaocoyacan, yon tla, shon tla niltokakan inawak dios, uan tla niltokakan no yukki no nawak. E kimik chantli campana na chivasque. Tlaamos con ini, ne na mecho Ni una mochanzin. Wansatepan isquakiunia juan yon yehyektlalis na ni huizuxipa wan na noan. O con niski, no yukki na mejuancitin ompana Namehuan Cicinan con Ismatis nohtlitlen te wika kampanesnio. Tomaso Kilwi. Notecocín, tlamot matiscanis toya, okon kenit kismatisque Jesus Jesús oknan kili. Yen nehuan nohtli, nehuatle milawak, wanehuan jolilisli, amakinah si inawak notazín tlamu ikane. Tlananecho nishmatisne, no juhkinan con Ismatisque notazín, Juanan Felipe Okilui. Tote cotzin. Estechon estilimo tachzin. Juan Sanicanona como tiene Jesús o Kilwi. Felipe. Ya una que aunamuánzín nica. Juan ya hayamos hecho nuestro esmati. Naki neh yo necesitak yo que te notachzin. Tlaohkún tlekat hecho ni lugar lato tlenin nameno noza amo notticchua lewa, la jehua nakin y tokaka nik ne ninika hit not ta waanotasin not amo y katlenin naon nel huya, tokaka ni chiwa. Tlamila kajekin naon nel Nakin tlan il no nawak, no Kinchivas quien sin quinchewallis ten quinchewallis, o anocachi hay quinchewallis ten quinchewallis ten quinchewallis o quinchewallis ten quinchewallis ten y ten quinchewallis ten quinchewallis ten quinchewallis notasin y ten quinchewallis ten quinchewallis ten y